Campeones de League of Legends en 10 segundos Bueno, Con sus básicos hace más daño Y se cura un porcentaje de vida Corta con la tijera Entre más básicos pegue antes, más veces corta Pone esto No le pueden pegar desde afuera De ayer tiene velocidad de ataque Tiene alfileres Muchos Montando alfileres Si querés que tu campeón favorito salga en un video Escribilo en los comentarios